Gracias a cada uno de ustedes, amigos y amigas de la Sintonía de la Voz del Sur Medio Digital y en su programa, eh, escenario en esta ocasión para iniciar esta oportunidad. Vamos como siempre a darle la bienvenida a nuestro compañero Ramiro Narváez, que ya se encuentra también en nuestra plataforma junto a nuestro invitado, que ya mismo eh, conocerán quién es el personaje que estará hoy en la noche acompañándonos. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Gracias, Leonardo. Un abrazo para ti, un abrazo para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan a nivel del mundo a través de este medio de comunicación La Voz del Sur. Esta noche contamos con la presencia de Rubén Darío y Maicela Carrión, ingeniero comercial, un estimado amigo de Catamayo, muy querido, quedado mucho por este cantón. Hoy conoceremos parte de su trabajo de su historia, algunas experiencias que sin duda nos eh, motivan, nos incentivan, nos llevan por ese buen rumbo que todos queremos. Rubén, un abrazo. Bienvenido aquí a Escenario. Muy buenas noches, estimados amigos. Gracias por darme la oportunidad de poderme dirigir a la ciudad de Catamayo, a mi pueblo, a mi pueblo bendito que me vio nacer. Eh, como les decía en antes, ustedes lo estoy estrenando. Nunca he tenido la oportunidad de estar en un medio de comunicación y, y peor en este siglo XXI en un mundo digital. Pero estamos para poder discernir cualquier inquietud. Empecemos. Así es, Rubén, eh, un hombre muy conocido por sus diferentes actividades que ha desempeñado, eh, sobre todo en la parte eh, comercial, en la parte de, de emprendimiento, en la parte educativa también. Así que de eso nos, nos va a comentar Rubén brevemente. ¿Quién es eh, Rubén, Darío y Maicela? Eh, Rubén Darío y Maicela este, es catamayense. Eh, Tuve el gusto de, de que mis padres este, vinieron aquí por situaciones de trabajo, especialmente mi papá, y me forjé en Catamayo. Eh, uno siempre dice que la tierra no es donde uno nace, pero yo tengo un afecto muy considerable con Catamayo. Y voy a esto. Eh, yo nací, yo este, estudié en la escuela en, en Jardín y Mercedes Quinde, en ese, en, en, en, sin nombre en ese tiempo, ahora se llama Mercedes Kinder. la escuela de Liceo Escarrión, el Colegio Miliano Ortega Espinosa. Eran tiempos diferentes, tiempos donde uno podía transitar y podía ir a su escuela, a colegio. Ahora los tiempos cambian. Y siempre he llevado de la mano de Dios y de mi familia. Eso es lo fundamental. Soy una persona que me he superado. Soy una persona que... Algunos ni creen que yo acabé de la universidad, pero acabé de la universidad. Tuve el gusto, de por el apoyo de mis padres, estudiar un posgrado en la Universidad San Francisco de Quito. Tengo tres posgrados de, de, de cuarto nivel. Y eso es para mí me llena satisfacción porque... Gracias al apoyo de mis padres y la bendición de Dios, yo puedo superar. Y ese es lo que me dice, la persona para poder servir donde esté. No necesito un puesto público, un puesto privado, lo que sea, no. Yo siempre, las personas que me piden ayuda en la situación laboral o, o, o cualquier situación, yo les he ayudado y les he dado mi apoyo. Ahora cuéntenos, Rubén, ¿cuál es el rol en sí de un ingeniero comercial? El rol de un ingeniero comercial es muy amplio. Es de dirigir, controlar, administrar, ver el manejo de una empresa. Es muy importante ahora porque eh, se lleva un poco de, de tecnología. Antiguamente no se llevaba la tecnología en las situaciones administrativas. Ahora se lleva la tecnología. Ahora se implementan ciertas herramientas tecnológicas como son el e-commerce, los negocios internacionales. Y eso tiene que ir con la mano porque la competencia ahora ya no es solo a nivel local, sino es a nivel nacional y global. Imagínense que si nosotros no tenemos un establecido un negocio adecuado con las herramientas adecuadas, no, no, no tiene mucha vida el comercio. Entonces, en el ingeniero comercial se basa en eso, en tratar de organizar y ver cuáles son los funcionamientos del mercado para poder emprender y poder ver un negocio que pueda ir surgiendo. Ese es el compromiso y esa es la labor del ingeniero comercial. Dentro de su experiencia laboral, usted estuvo al frente del, del sector público. Eh, cuéntenos eh, las experiencias que vivió, que rescató de ese entonces. Es que eh, eso es lo que a veces no entiende la gente. Yo escuchaba unas entrevistas que decían que lo privado, que el público, que. Entonces hacen una comparación errónea de lo privado con lo público. El público es un poco complejo porque hay procedimientos. Hay procesos que tienen que llevarse por la situación de, de, de ver, a, de analizar y de, de hacer inclusive ciertas rectificaciones. Pero yo tuve una experiencia muy grande. Yo tuve el gusto de, de trabajar con el doctor Carlos Uriaga, me abrió las puertas. Yo estaba egresado de la Universidad Nacional de Loja y, y él me dio la tarea de poder administrar el lado era en ese tiempo. Y él me dio una, una experiencia muy grande porque en esos tiempos era una política no como ahora una política más sensata, yo digo, digo así porque ahora se ven muchas cosas en redes sociales, eh, no, no se pelea con ideas, sino se pelea con manchar la honorabilidad de las personas. Y muchos hemos sufrido eso, digo, hemos sufrido porque yo la semana pasada me hice popular con unos memes, con unos videos, y les agradezco de corazón porque esa persona que, que hace eso me, me, me ha hecho reír y, y sé, que, sé que está preocupada por las personas que quieren prosperar y quieren vivir a Catamayo. Entonces, el rol del, del servidor público tiene que ser servir. Y no solo servir de acuerdo a la camiseta que tenga política, es servir con corazón. Entonces, eh, tenemos que sacar adelante a Catamayo, pero quitarnos despojarnos de todas las situaciones para poderlo sacar. No porque Sultano Mengano es de un partido político, yo no lo voy a ayudar. No, el, el servicio es ese, el servicio es servir a todos. La administración pública es muy bonita, se aprende mucho. Tuve la oportunidad de ser eh, analista eh, también eh, en Recursos Humanos en, en la Orquesta Simónica de Loja manejábamos este, como cerca de 120 personas, es, es confortable tratar de, de convivir con las personas. Porque cada situación tiene un mundo diferente. En la administración uno tiene que saber enfocar a eso. Entonces, el servidor público tiene que servir, lo repito, y tiene que tratar de, de conllevar con la sociedad. No se, puede, no se puede divorciar eso. Y muchas de las veces hay ese divorcio. Eh, si, se hacen los trámites de acuerdo a la cara que tiene la persona. Y no es así porque todos somos ciudadanos, todos aportamos con un granito de arena para que se pueda pagar ese sueldo, ¿no es cierto? Entonces, sí. yo tuve una experiencia muy grata con el Servicio Público. Rubén, a propósito de que usted trabajó para la Orquesta sinfónica de Roja, que lo comenta, eh, una importante experiencia y estar al frente de, de, este, de esta entidad y poder ser la, la persona que a lo mejor elige a muchas otras personas que van para buscar un, un campo de trabajo. Eh, ¿Cuál es el detalle, quizá, o el requisito que, eh, como jefe de Relaciones eh, Recursos Humanos, eh, necesita ver en el candidato para que sea tomado en cuenta y pueda elaborar? ¿Qué es lo que, cuál sería ese detalle principal que usted busca? Es que, hay, es que siempre yo digo esto, hay, un, hay una situación diferente, porque eh, eh, la empresa privada uno tiene efectividad, quiere eficiencia y eficacia del servidor público, de la persona que va a ocupar un cargo, Quiere la experiencia, en, en, en la situación pública, eh, aparte del perfil, tiene que tener amor y amor a, ser, a, a servir a la entidad. Entonces, si no tenemos ese amor para servir, no, no servimos como empleados públicos. Hay tantas entidades públicas que usted va y no es por no, no, no, ningún nombre y que desde que usted llega, lo, la tiene como una cara que, que mejor a veces uno dice: eh, ¿Qué le he hecho esta señora? Y no es así, porque en la administración pública usted paga sus tributos. Y ese tributo le pagan en la empleada pública. Pero usted mire en la, en la empresa privada que usted haga eso. Al siguiente día, Coffin le, le agradece. Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta los servidores públicos. Ahora, como docente, también fue otro ah. momento muy importante en su vida, en su carrera. ¿Qué aprendió de acá? ¿Y qué es lo que dejó para eh, los estudiantes en ese entonces? Bien. Ser docente universitario es algo complejo. Porque ser docente de jardín, ser docente de primaria y ser docente secundaria es un poco menos complejo en la situación del carácter de, de estudiante. Lo digo así porque el niño va a aprender, en el jardín va a aprender, en la escuela lo van a, a aprender. En, poco, en el colegio es una situación muy complicada porque entra la rebeldía y entra un poco de sinnúmero número de cosas naturales del hombre y de la mujer. En cambio, en la, en la situación ya de tercer nivel de universidad es complejo porque ya llegan, ya llegan señores, ya llegan pasados a la pubertad, inclusive uno tiene que tener un tino muy grande para poder expresar y saber, uno tiene que hacer un como yo les decía, no, no padrastro, sino ser un padre, pero un padre tinoso y serse amigo de los estudiantes, yo tuve muchas experiencias, eh, siempre fui con las personas de Catamayo, tenía preferencias, se podría decir, le decía mis tomeñitas, así, no es por... No por menospreciar el, el, lo que nos dicen a nosotros los tomeños, mis tomeñitas. Y siempre les decía, ustedes tienen que ser primero en clases, porque ustedes tienen un profesor que es de catamayo y tienen que ustedes sacar la cara para el profesor. Y, y se reían, ¿y, y para qué? Y, y mis estudiantes fueron de catamayo especialmente las mejores, las mejores. Eh, experiencias bonitas como que lo superen al profesor. Tengo muchas personas que inclusive han estudiado posgrados, eh, tengo inclusive el gusto de, y eso lo comento con risa, de que eh, estoy, estoy recomendado para ser el padrino del matrimonio de dos eh, exalumnos míos porque, porque yo de una manera intercedí para que ellos sean novios y ya estoy recomendado para poder ser el padrino de ellos. Entonces son, son, son, son experiencias gratas, gratas que uno se las lleva en el corazón. A lo mejor no son de dinero, no son de, de, de, de materiales, pero las mejores son las, las, las que uno se lleva en el corazón. Y de su programa Escenario. En esta noche especial estamos dialogando con un gran amigo Rubén y Maicela. Y bueno, nos está comentando eh, también eh, su conocimiento como maestro. Y bueno, muchas cosas más que en el transcurso de esta entrevista iremos eh, aprendiendo y conociendo también de este gran ser humano y catamayense, por cierto. Así que bueno, por acá también don Alfonso eh, dice Parra, felicitaciones Rubén, eres un buen profesional, una persona que necesita catamayo, dice el cantón catamayo. Bueno, muchas gracias a la gente linda que está compartiendo. Mi estimado Ramiro, vamos a continuar eh, con nuestro invitado en esta noche. Así es, eh, Leonardo, seguimos entonces en este conversatorio fraterno que noche a noche llevamos aquí en escenario. Hoy conversando con Rubén, Darío y Maicela Carrión. Eh, Rubén, un ingeniero comercial eh, es experto en generar eh, empleo, en orientar, en generar empleo, en eh, emprendimiento, en motivar al emprendimiento. Entonces, eh, quisiera preguntarle, desde su propia experiencia, ¿qué emprendimientos ha desarrollado hasta el momento? Eh, siempre me he dedicado a lo que es la situación agrícola, cría, cría de animales, cría de aves y cría de cerdos. Ahora, retomé esta situación hace seis meses atrás, también estuve en lo que es maquinaria pesada, pero por situaciones de la pandemia, usted sabe que mucho de la construcción tuvo que eh, quedar ahí y tuve que vender la maquinaria. Es, es muy importante, o sea, eh, el emprendimiento es bueno desde el punto de vista eh, saberlo o llevarlo. Muchos, eh, muchos este, emprendimientos no, no tienen una madurez porque siempre se quedan en la parte de, de la existencia del negocio. Es decir, de, de, se lo ponen al negocio y prueban y hacen las cosas. Entonces, para poder emprender, tiene que hacerse un análisis, un estudio. Es a dónde quiere llegar con el, el, el emprendimiento, hacer una viabilidad de lo que va a ser. elaborar un plan de negocios es decir, ver lo que yo voy a necesitar financieramente para poder. Y de ahí construir la empresa. Pero muchas veces, muchas veces esas, esas, esas temáticas que uno las da, esa teoría que uno les da, no funciona. No funciona porque lo fundamental en el siglo XXI ahora para poder emprender es la innovación. Es decir, darle un valor agregado al producto, al servicio, a lo que uno quiere llevar. Entonces, el emprendimiento es, es una situación que ahora, en, ahora por la pandemia muchas, muchas personas a, a, han tomado esas riendas. Eh, siempre y cuando tiene que ver la necesidad, yo me di una vuelta por el sábado por Catamayo y vi que hay un sinnúmero de, de restaurantes y lo veo, lo veo bien, pero lo veo bien en el momen, no lo veo en el momento indicado, porque, ¿por qué? Voy a hacer un análisis de eso, porque, y, y les voy a explicar por qué. Este, la población mundial crece el 1.1%, es una media, la población mundial, pero ciertas regiones, ciertos países crecen más, y ciertos países incluso están decreciendo. Le voy, a, le voy a decir por qué. Lo que es África, ellos África crecen el 3 al 4% anual. Es decir, ellos tienen una desproporcionalidad tremenda. Lo que es en Asia, vuelta, están decreciendo. Inclusive hoy estaba leyendo una noticia de que quieren que tengan el tercer hijo ya. ¿Por qué? Porque la situación de la masa laboral está muy, muy antigua es decir, hay muchas personas de edad avanzada que están trabajando y quieren, y quieren más elaborar joven para poder llegar. Imagínense que en Catamayo es algo, algo, algo muy bonito digo, para la situación comercial. Catamayo crece desproporcionalmente, no crece ni la media, crece, crece entre el, entre el 1.5% al 2.5%, crece anualmente, por dos factores. Factores de situación de natalidad, es decir, por nuestros hijos, que tenemos tres, cuatro hijos también hay un crecimiento así, y otra por ubicación geográfica. Imagínense que Catamayo es una situación es, estratégica para todo un negocio. ¿Por qué? Porque viene mucha gente de otro lado, es un puerto comercial, y no se lo ha sabido aprovechar. Entonces yo le digo que los destrabajos que están poniendo ahora tienen que ser poco a poco gradualmente. La competencia es muy buena, pero también el servicio tiene que ser adecuado. Y ahí voy a algo que me voy a inmiscuir in, in un poco, los gobernantes de los gobiernos seccionales tienen que hacer sus proyectos basados en eso basados en ese crecimiento desproporcional, porque imagínense que cada cuatro años tienen que hacer estudios del estudio del estudio y la obra no se ejecuta. ¿Por qué? Porque cada vez tiene que ir rectificando la situación. ¿Por qué? Porque la población de nosotros, por ser un punto geográfico estratégico, tiene que tomarse otra medida. Imagínense que Catamayo de aquí a unos 10 años ya no va a ver cómo transitar por el centro. Eso es lo evidente. Ahora mismo ya no podemos transitar por, por la avenida principal ni por el mercado los fines de semana. Entonces, se tienen que tomar los proyectos y las situaciones y los emprendimientos en base a un flujo de efectivo que se va a hacer. Es decir, una proyección financiera de aquí a unos 10 años atrás. Y lastimosamente, no solo las personas, los negocios y, y las autoridades no lo hacen eso. Y eso es falta un poco también de, de, de cultura, porque uh -huh. eh, hay muchas personas, imagínense, que no han estudiado, no se han titulado y son, unas, son unos empresarios tremendos. Y yo voy a nombrar a alguien que yo lo considero mucho. y Yo tuve el gusto de conversar con él, que es don Tomás Neira. Y conversando con él, es una biblioteca el señor. El señor no tiene título universitario, pero es una biblioteca, le sabe de atención al cliente, le sabe a su manera, pero le sabe. Pero él el negocio que él tiene lo va, lo, ya lo viene forjando por 30 años. Imagínense, inclusive el, personas qué, profesionales no tienen creo, esos negocios. Güey. ¿A qué cree, Rubén, que se debe este, este tipo de situaciones que, como usted lo manifiesta, no son preparadas, sin embargo, han tenido un, un alce, un repunte importante en, en su emprendimiento? Porque hay muchas personas, ¿no?, que sobre todo en este tiempo de pandemia han querido hacer algo desde quizá desde cero, sin tener eh, un dinero, un centavo, sin embargo hay un deseo que quieren hacer algo, pero hay que direccionarles para que no, no fracasen en su pequeño emprendimiento. Eso es lo que nos está faltando a nosotros, las autoridades que, que, se, que se van a posicionar en los que vienen, que tienen que a la gente a darle un poco una, una, una, una cultura es decir imagínense imagínense que, que en otros países eh, se, se, se apunta sí. a la educación a la cultura que se tiene imagínense que nosotros si no nos desarrollamos desde, no, desde nosotros como como la, como la capacidad intelectual no nos no salimos de nada y una cosa muy fundamental también no, no no no no hay teorías exactas la otra cosa es que ser perseverante y le voy a dar ejemplos, porque siempre yo como profesor de dar ejemplos para que la gente un poco también estudie y para que también investigue. Eh, eh, hay ejemplos del que tiene que entrar, que Fray chicken él fracasó toda su vida y a los 70, 65 años llegó al éxito por la situación empresarial, y un político que yo toda la vida lo sigo y, y lo leo mucho, que es este, Abraham Lincoln, él así mismo perdía en todo, pero su perseverancia lo llevó a ser el presidente de los Estados Unidos y él formó la constitución, él cogió y abolió todo lo que es y empezó lo que es abolir la esclavitud. Entonces, una de las cosas es, es ser perseverante, perseverante, la perseverancia, no a la primera, y yo les digo a los jóvenes que están eh, eh, empezando sus, sus emprendimientos, empezando sus su vida, a la primera caída no, no se queden en el suelo, ¿sí? Levántense con más optimismo. Una caída es un aprendizaje. No, yo muchas veces, muchos han caído, muchas personas no han tenido el gusto de, de, de, de, de que les vaya bien en la vida por situaciones, por situaciones de dinero, por situaciones intelectuales, por todo. Entonces, la perseverancia y un poco de conocimiento es lo que nos lleva al éxito. Usted mismo, Rubén, desde su propia experiencia sabe y lo dice, ¿no? De nada es fácil, siempre lleva, conlleva un sacrificio, un esfuerzo, a veces sin tener nada, uno tiene que surgir. Usted nos contaba, eh, sus papás han sido un poder fundamental en este proceso de aprendizaje, en lo que es usted hoy. Si nos puede contar brevemente eh, algo respecto a, al apoyo que ha tenido siempre. Imagínense que yo, yo lo divido así, así, y, y, y, y, que, y que yo tengo una coraza. Y, y cuando yo hablo de, de esa coraza, me pongo, me pongo un poco melancólico. Yo tengo una coraza que se llama Imaicela Carrió. Atrás mío vienen muchas personas, muchos antepasados. Vienen forjando con su trabajo, con su ímpetu, con su honorabilidad. Mi abuelo Manuel Carrió, un ganadero de Catamayo, todo el mundo lo conoce, tenaz, pero honrado. Su palabra era más que una escritura. Mi abuelito José Ignacio de Cariamanga. Él era un mil oficios, él hacía de todo, Honradez, humildad. Entonces, uno tiene una coraza muy grande, yo la tengo muy grande, que a veces me siento muy pequeño para poder llenar, que es mi apellido, que se divide y me dice la canción. Y otra cosa que es el escudo, que tiene un ser humano, que es la familia. Entonces, uno, ahí vienen mis papás, ahí viene mi esposa, ahí viene mi hijo, viene mi, viene mi hermano, vienen mis sobrinos, que uno tiene que también tener eso, ese apoyo, para poder salir adelante. Y una arma que es muy fundamental en la vida, que es el conocimiento, y sobre todo ser, y es Dios. Entonces, eso complementa eso. Uh -huh. Hablando un poco de mi familia, este, mis padres, todo el mundo en Catamayo los conocen fueron educadores. Mi madre educó por muchos años en la Escuela Gabriela Mistral. Eh, mi padre fue director del Centro artesanal Nocturno Catamayo. Gracias a Dios, digo, eh, la pandemia todavía la no tenemos con nosotros. Eh, están jubilados, están, ahorita habitan en el peaje en tenemos una granja ahí, ellos habitan ahí, están dichosos, están gustosos, por suerte, que ahora la, la, la, la salud es un, es un privilegio, ¿no? es, es, es un milagro la salud. Mis padres los tengo con ellos. Gente honorable que me enseñó a trabajar. Tuvimos una farmacia por más de 30 años y por situaciones ya de competencia y todo, tuvieron que venderla. Pero, ellos, pero mi madre hasta ahora trabaja. Yo, yo, yo, yo la admiro a mi madre. Se levanta cuando nosotros llegamos a la casa, cinco de la mañana ya están sonando las ollas, haciendo el café para sus hijos, seis, siete de la mañana vamos a ver los animales y estamos ahí con ella. Eso, eso, eso nos ha llegado... A veces yo le digo, mamá, ¿cuándo vas a dejar trabajar? Hasta cuando me muera. Entonces son cosas que vienen de atrás de uno. Esa coraza, ese apellido que nosotros tenemos, tenemos que llevarlo con mucho, mucha humildad y mucha satisfacción. Y yo me siento muy orgulloso de los apellidos que tengo. Yo tengo descendencia de Cariamanga y, y, y catamayense, porque eh, mis, mis abuelos, este, por situaciones de negocio, mi abuelo Manuel Carrión este, tuvo que emigrar a Catamayo, y mi abuelo eh, es, de, es de Cariamanga, de Cerro Aguaca, y son, son historias bonitas, o sea, de que uno se siente orgulloso. Tengo una familia muy grande, a ellos muy, un saludo muy especial, los llevo en mi corazón, y mi familia que es fundamental para uno seguir adelante, porque sí. créanme lo que... En Catamayo es muy, una situación complicada. Y voy a contar algo de mi vida para que también los jóvenes se enfoquen. Yo de 13 años tuve una mala experiencia. Eh, cogí un vaso un poco mal. Eh, tomé, tomé un vaso de cerveza. Y ese vaso de cerveza me conllevó a 10 años de situaciones, de problemas, de dificultades. Eh, y no solo yo, sino mi familia. Y una vez, este, un 26 de mayo, yo lo recuerdo como ayer, eh, tomé una decisión de coger y asistir a un grupo, que gracias a Dios, lo digo con mucho orgullo, es el, el grupo de Alcohólicos Anónimos catamayo Y hasta ahora, llevo 18 años con las gracias de Dios y el apoyo de mis padres y la fortabilidad del grupo de Alcohólicos Anónimos, 18 años sin consumir, eh, estoy limpio. Imagínense que, y, ¿y sabe a dónde voy yo? Una persona que, que, que, no es, que no es nadie. O sea, en el sentido en el que yo digo... Que no tiene títulos, que no tiene nada en ese sentido, lo digo, que no tiene dinero, nada. ¿no? Me dijo Rubén, estás por mal camino. Necesitas ayuda. Y yo le digo que es mi padrino, que es Marco, Marco, Marco, que le decimos de mal nombre en Catamayo, como todos tenemos mal nombre en Catamayo, uh -huh. le decimos suspiro. Y donde lo veo yo es una gratitud grande y digo que él es el que me salvó la vida. Entonces, para los jóvenes, que a veces uno se aloca, si quiere, quiere pasar esas etapas de la vida, hay que llevar la vida con mesura. Con prudencia, sí. Si con prudencia, porque a veces los amigos dicen, tómate esta, toma, no. No, con prudencia. El mundo, el mundo es bonito, es lindo disfrutarlo sin ataduras. Y gracias a Dios, y lo digo a mi familia, hemos tomado una, una decisión correcta hasta ahora. Hasta ah, ahora estamos por ese camino y esa senda correcta. Qué hermoso. Nos alegramos muchísimo por esta historia, esa experiencia que nos cuenta, que seguramente nos está motivando a muchas personas, sobre todo a los jóvenes, sobre todo a los que están empezando a querer emprender, a los estudiantes. ¿Cuál sería su mensaje quizá para los jóvenes ¿no? que están eh, pretendiendo seguir esta carrera de administración comercial? Para ellos, este, eh, muchos se equivocan, dice ese empresario, dicen, yo voy a ser ingeniero comercial para ser empresario, no, también es para manejar, para manejar negocios, o sea, es una carrera tan bonita, en el siglo XXI tenemos que irnos ya habitu habituando a muchas, muchos cambios, y ahora son los cambios más, así más de repente, porque hay cambios tecnológicos, entonces el ingeniero comercial debe ir enfocado de una u otra manera, en primer lugar a tener las herramientas tecnológicas, y le cuento algo que cuando yo ingresé hasta... A, a la Universidad Nacional de Loja yo era docente de la, la carrera de contabilidad y todo lo que yo hacía, porque yo daba la materia de finanzas, todo es en Excel. Y imagínense que llegué con la sorpresa de que los profesores anteriores por su situación de, de edad no se manejar Excel. Entonces, yo tuve que enseñarles, decirles un curso básico de Excel para que ellos puedan hacer. Entonces, muchas de las cosas, el profesional tiene que, tiene que uno también autovalorarse uh -huh. y no decir que yo no voy a hacer nada tiene que ser, tiene que ser imaginativo, tiene que ser, eh, tiene que ver un mercado, tiene que ver, y lo que más, y lo que puede hacer, y lo digo, que yo, no lo digo porque yo lo hice, es tratar de emigrar a otro lado, porque en Loja es una, es, hay un catastro laboral de profesionales por todo lo alto, Saturante. en Loja la mayoría, la mayoría de profesionales, la mayoría de personas, y no es por menospreciar, yo quiero que, que lo to no lo tomen a mal, que hay personas que tienen taxis, personas, y son profesionales, Imagínese esa masa laboral, esa, esa, ese, esa persona que estudió no pudo dirigirse a su, a su profesión. Y eso pasa, y eso pasa en la mayoría de Loja. Es, Loja es algo especial, porque nosotros creo que, como culturalmente, somos una persona cultural, una, una ciudad cultural que, que todos tenemos que prepararnos, y es así. Imagínese. Así es, Rubén. Bueno, hemos conversado brevemente con este distinguido caballero de nuestra ciudad de Catamayo, Rubén, Darío y Maicela eh, No tenemos más tiempo, el tiempo se ha reducido y nos ha dejado eh, una experiencia de vida, una enseñanza. Queremos agradecerle muchísimo, Rubén, por habernos acompañado, por haber asistido a esta entrevista. Tendremos otra oportunidad para seguir escuchando su amplia eh, trayectoria, su historia, aquí en escenario. Eh, Leonardo. Muchas gracias, Ramiro. De igual manera, pues nuestro agradecimiento a ti, Rubén, por haber aceptado la invitación a este espacio que hemos organizado conjuntamente con Ramiro y acá estamos eh, para dar a conocer eh, también el punto humano, el punto profesional de nuestros amigos catamayenses, de nuestra provincia y de nuestro bello país. En este caso, gracias por tu eh, por habernos acompañado acá en el programa. Invitarte para otra ocasión. Hay muchos temas que nos podrías eh, también ayudar a enfocar, porque en Catamayo, tú ya lo comentaste, hay mucho emprendimiento, pero falta una persona con conocimiento para eh, ir ayudándoles en la parte, eh, se diría, administrativa también. Y en este caso, pues tú eres la persona indicada. Mi estimado Rubén, eh, no, yo creo que no, no queda nada mal, mi estimado Ramiro, las palabras finales de nuestro invitado, ¿no? Agradecerles a ustedes por darme la oportunidad de poderme dirigir a la ciudad de Catamayo. Eh, Yo voy a hablarles un minuto, un segundo. Agradecerles también a la distinguida dama Yaleni Guerrero, Yanel Guerrero, por, por postularme para la jefatura política. Pero esa situación tiene que tomar las autoridades, ver, ver lo mejor para Catamayo. Y también asimismo agradecerles a todas las personas que de una manera se han sumado a mí y me han felicitado, créanme lo que estoy contento y orgulloso. Y las personas que de una manera quisieron opacar mi imagen y dañar mi autoestima no lo lograron. Ellos, yo les deseo que les vaya bien. Y como lo repito, si queremos que Catamayo salga adelante, tenemos que ser un solo puño y luchar. Quitarnos las rasgaduras y vestiduras políticas. Quitarnos ese egocentrismo que nos hace ver y no poder eh, tratar y, y solventar las cosas y los problemas de Catamayo. Entonces, de mi parte, muchas gracias a ustedes, a la ciudad de Catamayo y también desearles un feliz día a todas las madres, a la, a la cumita bella, como yo le digo, a mi esposa, a todas las mujeres de Catamayo, a todas las mujeres valiosas de Catamayo. Tenemos muchos ejemplos de mujeres valiosas. Hay que, hay que saberlos discernir y saberlos reconocer. A ustedes, muchas gracias. Que Dios les pague y estaré cuando ustedes me, me necesiten para cualquier situación. Gracias, Rubén. Muchísimas gracias. Sin duda. El mal siempre se debe pagar con bien. Un abrazo para ustedes, Rubén. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro invitado y también a nuestro compañero Ramiro, a ustedes amigos y amigas por habernos acompañado. Y como siempre, nuestro sincero agradecimiento y la invitación para el día de mañana. Estaremos con otro invitado acá en su programa Escenario. Una feliz noche a todos. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función.